¡Saludos! Le habla Ara Maisonet de Premium Property y en esta ocasión le vamos a traer un tema sumamente interesante, ¿sabía usted que va a tener la oportunidad de adquirir, comprar una propiedad sin tener que pagar el Private Mortgage Insurance y que tampoco tiene cargos por tasación? Bueno, aquí va a descubrir todos esos detallitos, así que quédense con nosotros que comenzamos. ¡Saludos, Laura! ¿Cómo estás? Gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo. No, gracias a ti por darme la oportunidad de estar con ustedes. Sí. Chévere. Laura... Algo que me llama la atención de Trusco Bank es los grandes beneficios que ustedes tienen y me encantaría que puedas hablar un poquito más sobre esos puntos importantes y beneficios que solamente los tiene Trusco Bank. Muy bien. Uh, para que entendamos un poquito la diferencia de Trusco Bank con otros bancos, este Trusco lo vas a encontrar en tu, en tu localidad, siempre va a estar cerca de tu casa. Por ejemplo, en Orland, um, aquí en Florida tenemos más de 53 o 55 sucursales en el parte centro de, de um, Florida. Estamos enfocados completamente en el servicio al cliente, así que el servicio es muy cálido. Cuando nosotros uh, recibimos llamadas de nuestros clientes, no vamos a mandarlos a un sistema automático. Viene directamente con nosotros para poder atender sus necesidades. Uh, sobre nuestras hipotecas, este, aquí esto es lo, lo más genial que tenemos, por ejemplo, les puedo decir que no vamos a cobrarles un appraisal fee para evaluar su casa, excelente, son es un uh, es un costo que se van a ahorrar al, al, um, al cerrar su su hipoteca, uh, no, semo, no cobramos um, private mortgage insurance, lo cual es um, Uh, es aseguranza. Un ahorro. Sí, yeah. son otros de 50 a 100 dólares que se ahorran por 100, yeah. uh, por mes por el tiempo del, del, del préstamo. Uh -huh. Sí. Eh, Laura, fíjate, los compradores siempre tienen eh, muchas preguntitas y andan siempre en búsqueda del mejor producto, los mejores intereses. Uh -huh. Y sé que Truscoban ofrece la oportunidad de que tengan unos intereses fijos durante el resto de la hipoteca. ¿Qué me tienes que decir? Pues algo bien interesante que podríamos uh, remarcar en estos momentos, por ejemplo, si sí, cuando... Tú tomas una aplicación, ya sea una Regular Purchase o puede ser, a lo mejor, un 597. Todas estas aplicaciones van a, a ponerle un candado a su, a su, a su rate uh -huh. desde que empieza la aplicación hasta que cerramos. Por ejemplo, lo más, la más larga que tenemos es nuestras um, New Constructions, la cual te, te pone un candado en tu, en tu rate por 330 días, que son 11 meses eso es interesante y es fabuloso porque muchas veces el periodo de construcción de una propiedad puede tomar entre 5 o 7 meses claro que sí. entonces de esta manera los intereses, los clientes mejor dicho, se aseguran de que su interés está bloqueado uh -huh. durante el proceso de construcción y no tienen que esperar a que la propiedad esté construida para que claro. comience el financiamiento y puedan tener sus intereses bloqueados yo creo que es uno de los beneficios más grandes que me has hablado en este momento y que sé que es de mucho interés para para las personas, que, que para los nuevos compradores de propiedad. Entonces, bueno, qué más decir, excelente este producto que hay de beneficio para los dueños de propiedad. Usted puede adquirir una propiedad y puede hacer el log de su interés desde el momento que escribe el contrato solamente con Trusco Bank que ofrece ese producto. Y además de eso, Laura, sé que ustedes tienen financiamiento para condos. Sí, sí lo tenemos. Y hablando, por ejemplo, de las diferencias de lo, que ma lo máximo que le podemos um, prestar para sus para sus uh, propiedades es nuestros condominios son hasta 80%. Uh, del valor de, de la propiedad pero lo 80%. hace fantástico porque muchas veces no abre el, el rango del parámetro de dónde podemos este, los compradores adquirir un condo, claro. que muchas veces hay otros programas de financiamiento que los limitan al, al, a la posibilidad de poder adquirir un condo y ese es otro de los beneficios que me, que me interesa y que me gusta muchísimo, bueno Laura yo te agradezco muchísimo por esta pequeña cápsula informativa Gracias sobre tus productos que es sumamente interesante eh, les doy eh, y los invito a que se queden con nosotras un ratito más donde vamos a traer más cápsulas con más productos importantes para ustedes y que pueden adquirir su propiedad en este año aquí con Laura de Robles de Triscoban y yo Aramisone de Premium Property los esperamos hasta la próxima bye bye gracias Laura gracias, ah, gracias <risa> <ara>. <risa>